Todas tienen las mismas necesidades. Y es que nosotros atendamos una necesidad de una comunidad y atendamos la de otra, solamente cuestión de tiempo. Yo quiero que ustedes entiendan. Yo manejo una brigada para, como le decía, San Francisco de Macorís con sus cuatro distritos municipales. Entonces, es un asunto de tiempo. Si, si yo tengo una programación, que tengo que ir a este barrio, tengo que ir a otro, y tengo que ir a otro, y tengo que ir a otro, y tengo, que ir a otro y tengo que ir atendiendo según me vayan entrando las demandas, nosotros hemos trabajado con el Tanzuel y huiza ya en otras ocasiones. Nosotros hicimos hace no más de 5, 4 o 5 meses un trabajo donde recorrimos el acueducto entero resolviendo averías y, y, y resolviendo situaciones que el agua no le llegaba al Tanzuel y huiza. Entonces nosotros hemos trabajado con el sector. Ahora bien, de que se han presentado nuevos problemas, hay que ir